animal ah. ellos están viniendo a dar un, colaborar con, con todas estas zonas para poder dar auxilio también a los animales sí que están... estando el, el capataz que al fondo se ve, él veía muchos ciervitos eh, lastimados sí. pero tienen que entrar y eh, no sé si que se veía muchos animales sil, eh, silvestres ahí lastimados Bien. por ahí que eh, todavía están por ahí me dijo claro. el señor o por ahí capaz que algunos ya murieron también Me dijo. así que y el agua está, está escaseando mucho porque las perforaciones tienen de 8 a 9 metros y ya están secos ya, y se está escaseando mucho el agua hay mucha necesidad de agua para la gente ya sea en el tema de, de, de tomar, de lavar, de, de limpiar y para los animales, ni que te digo, nada y sí, mucha laguna, mucha laguna acá tenemos una sola laguna detrás de mi casa que es la laguna más grande la única casi que está quedando y después todas las otras lagunas eh, más chicas están todas secas Seca, seca, seca Primero era barro y ahora ya, nada ¿Y en combi vamos a poder entrar? Sí, sí, sí, se entra porque eh, la, Los forestales tienen los callejones Donde entran los camiones Bien. Sí, bueno, eh. hacemos sí. eh, eso Gracias, eh. listo, adiós Gracias, De nada. Bueno. oportunidad para su sobre el día. ¿Tiene caballo? Son un grupo de corrientes que están visitando y llevando cosas también a la gente vinieron a ver los animalitos que estaban quemados y están acercando comida, agua agua, ¿cómo están sí. con, eso, con esa cuestión? Sí, el bueno, agua está medio jodido Está, está medio complicada está, Sí, está saliendo poco ¿Las perforaciones están muy secas? Sí, está muy seca. parece que como algo que la ataja ahí adentro, ¿no? Te digo, como si fuera que bien se día. está toda atacada con barro, no sé. Y desesperado. cuando llegamos a la otra colonia, empezaba el juego de para acá. Era, digo yo, ¿qué bien yo, Porque era igual, correr a un lado y volver a... Ir, venir, de acá, sí. Nos fue para la otra colonia que estábamos en una casa y salió un ciervo corriendo y se fue y se metió en el juego. Pobre. No. Sí, ese era posible. Nosotros después escuchamos que lloraba el animalito, pero ya desesperado y, se... y después me contaron que murió ese, ese peludito, tatu. Sí, Eso sí, murieron dos por allá en ¿no? el camino. Este para gato. Acá le estamos dejando colirio, una crema para las quemaduras que sirve tanto para animales como para humanos, algodón y alimentito para perros. Uh -huh. Gracias. Muchísimas gracias. Ojalá que sigan bien y que les lleve lluvia yes, pronto. Sí, de... cómo no corre el animal? No, no? se asustó. ¿Eh? Yo vi cuando Él se... el no pobrecito sí. se asustó. Es una la alambre. El alambre. atropelló sí. y ahí cuando salió, no sé quién es el chico que estaba. Bueno, y ahí al verle a él, corre hacia el fuego, viste. Sí. El viernes a la tarde, ¿Sí? me vinieron a buscar para ir a ayudar a pagar fuego ahí en Villanueva. creo ¿no? que se quemó toda la parte de la familia Cantero. Uh -huh. que ahí había muchas casas cerca por los, los vecinos. Y nos fuimos a ayudar y amanecimos. vinimos a las 7 de la mañana. Fuimos a las 7 de la tarde y volvimos a las 7 de la mañana, 8. Y pues, sí, la tierra dormimos pero hay que largar el fuego ahí ese sí. día. Hacíamos para, para tratar de pagar la como que llaman la fogata y al final lo vemos en la misma tierra para así aprender algo. situación difícil. ¿Qué alimento balanceado para su perro? ¿Por si se ven la lata? Hola. Hola. mi amor. Hola. No le ves. ¿Qué pasó? El tema del cocobrino apareció y bueno, le recatamos, le avisamos a una señora para poder recatarle nos comentaron que estaban unos catistas, que tal señora? Y entonces apareció acá y le, le avisamos para poder llevarlo en un lugar seguro. ¿Están los bomberos trabajando? Sí, acá hace como 4 o 5 días que está esta zona. ¿Está a 2 kilómetros acá? Y más también. El otro día vino la gente, ese grupo que estuvieron de Córdoba. Uh -huh. Estuvieron al fondo. Sí. Bien. Y días. después renació otra vez. Todos los días el, el juego. ¿Vuelve a...? Sí. Se Bien. fue para el otro lado, hacia Locunditi, y vuelve todo otra vez para acá. ¿Cuántos son? ¿Cuánta gente son? ¿Cuántos bomberos son? Los bomberos que entró hoy, creo que una pareja, entró una camioneta con el tanque de agua. Mm. Bueno, Espero que la pasen mejor. Ojalá Dios quiera y nos mande la lluvia. Bien, bueno, gracias. ¿Y ese es su bebé? Ese es mi bebé. este ¿Cómo se llama? Este se llama Campacito, es mellizo con el marrón que está allá, que se llama Rubio. ¿Con cuál marrón? Está abajo. Ah, con el Rubio. ¿Cómo se llama Rubio? Este le digo Rubio. Y ¿Ah, ¿Esta ¿Es? chiquitita? Esta se llama chiquitita. Chiquitita y aquella es Gauchita. Gauchita. Ah bien. ¿En es vale. vale, qué está? Acá? ¿Sí? ¿La ¿Viene a buscar? ¿O no tal?